Los alumnos que empiezan el Máster en Finanzas con especialización en Dirección Financiera en esta primera convocatoria que lanzamos en modalidad presencial, más allá de los tópicos, de, de que aprovechen el año, de, de que estudien, de que se esfuercen, les diría que aprovechasen eh, la estancia en Madrid, para hacer buenos contactos profesionales y no solo crecer verticalmente, sino crecer horizontalmente. Hay muchos alumnos que vienen con cero o con ningún año de experiencia, pero no me cabe duda que de aquí a cinco años todos habrán progresado mucho en su entorno profesional y si han aprovechado este año para hacer buenas relaciones entre ellos, se podrán ayudar el día de mañana. Espero que con este máster pueda afianzar mis conocimientos en, en finanzas en lo que he estudiado en Colombia y adicional pues complementarlos para que sea una experiencia enriquecedora para, para mis futuros trabajos. Esta es mi primera vez acá en Madrid y espero pues primero conocer varias personas que me puedan de pronto ayudar con el proceso de adaptación acá en el país y, y un aporte sociocultural impresionante.